Y bien sabré que a veces lo prohibido duplica el placer de los placeres. Investigamos. A la sombra, analizamos. Del amanecer, debatimos. La información. La luna, de la guerra contra las drogas. Nos podía ver. Bienvenidos a Informe Drogas. Flores que flores. de la ley En este primer capítulo de Informe Drogas os hablaremos del significado académico real de la palabra droga, que poco o nada se enseña en las escuelas y que es desconocida o mal usada por gran parte de la sociedad. Y os haremos también un breve recorrido por la historia más antigua de la planta de la marihuana, el cáñamo, que se ha utilizado desde tiempos inmemoriales. Veamos cómo nos define la Real Academia Española la palabra droga. 1. Sustancia mineral, vegetal o animal que se emplea en la medicina, en la industria o en las bellas artes. 2. Sustancia o preparado medicamentoso de efecto estimulante, deprimente, narcótico o alucinógeno. 3. Medicamento. Drogas blandas. Las que no son adictivas o lo son en bajo grado, como las variedades del cáñamo índico. Drogas duras las que son fuertemente adictivas, como la heroína y la cocaína. El alcohol y el tabaco no salen, ¿eh? Por tanto, según el lenguaje académico, drogas son, por ejemplo, los medicamentos, el principio activo de una planta natural, también las sustancias químicas, el café, el tabaco y el alcohol, la Coca-Cola, la comida basura, en fin, y un sinfín de cosas más. Así que hablemos con propiedad y utilicemos bien la palabra droga. La mayoría de información y datos que citaremos en los próximos capítulos se pueden verificar en el maravilloso trabajo que hizo Jacques Heret con su libro El emperador está desnudo y también en la enciclopedia británica que por cierto se imprimió sobre papel de cáñamo durante 150 años. Antiguos y modernos antropólogos, historiadores, arqueólogos Citan la evidencia física que indica que el cáñamo, la antigua planta cannabisativa, es uno de los cultivos más antiguos de la humanidad. Durante más de 10.000 años, el cáñamo fue sin duda la planta más útil. Nuestros antepasados dependían de su resistente fibra, de su pulpa rica en celulosa y de sus semillas altamente nutritivas. La planta había sido cultivada y usada a lo largo de la historia para alimento, vestimenta, combustible y medicina, al igual que para velamen, cordaje, construcción y papel. En la América colonial, el cáñamo era no solo legal, sino esencial para la supervivencia. Desde por lo menos el siglo XVII a.C. hasta el siglo XX después de Cristo, el cannabis fue incorporado a casi todas las culturas del Medio Oriente, Asia Menor, la India, China, Japón, Europa y África. Los chinos ya cultivaban ma para fibra, para medicamentos y uso herbal siglos antes de Cristo. Su ideograma para el verdadero cáñamo es un hombre grande indicando la sólida relación entre el hombre y el cáñamo. La tela tejida más antigua conocida fue aparentemente de cáñamo, que empezó a ser trabajado en el octavo milenio antes de cristo. Prueba de la gran importancia que tenía esta planta es que se lucharon grandes guerras para asegurar la disponibilidad de cáñamo. Por ejemplo, la principal razón de la guerra de 1812 entre Estados Unidos y Gran Bretaña fue el acceso al cáñamo ruso. ¿Sabíais que desde antes de los fenicios hasta después del barco de vapor el 90% de las velas de los barcos estaban hechas de cáñamo? Además de las velas, casi todos los aparejos, cables de ancla, redes de carga, redes de pesca, banderas, mortajas, estaban hechos del tallo de la planta de marihuana, hasta la ropa de los marineros y sus zapatos. Y las cartas marítimas, los mapas, bitácoras y biblias también. El cáñamo duraba de 50 a 100 veces más que los preparados de papiro, y era más fácil y más barato de hacer. Por miles de años casi todas las buenas pinturas y barnices se hacían con aceite de cáñamo o linaza. Los cuadros de Van Gogh, Gainsborough, Rembrandt fueron pintados principalmente sobre lienzos de cáñamo, el medio de conservación perfecto que puede durar siglos. Y literatura, Mark Twain, Victor Hugo, Alejandro Dumas, Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll, sus historias fueron impresas en papel de cáñamo, también la Biblia de Gutenberg, hasta la Declaración de Independencia y la Constitución de Estados Unidos. Es curioso darse cuenta cómo existen estados en América donde se cultivaba el cáñamo, en inglés y que deben su nombre a esta planta. Hempstead en Long Island y en Texas, Henfield en Carolina del Norte, en 1619 se decretó la primera ley sobre la marihuana en América, en la colonia de Jamestown, Virginia, por la que se ordenaba a todos los granjeros cultivar la planta. Sí, sí, el cáñamo fue moneda de curso legal en gran parte del continente americano. En todo el territorio estadounidense durante más de 200 años los impuestos podían pagarse con cáñamo. Incluso se llegaba a encarcelar a aquellos que se negaban a cultivarlo durante los periodos de escasez. George Washington y Thomas Jefferson cultivaban cannabis en sus plantaciones. Jefferson se gastaba mucho dinero e incluso corrió grandes riesgos para conseguir buenos cañamones que llegaban ilegalmente a Turquía desde China. Los gobernantes chinos valoraban tanto su cañamón que llegaron a considerar su exportación merecedora de la pena de muerte. Benjamin Franklin puso en marcha una de las primeras fábricas de papel de Estados Unidos utilizando el cannabis como materia prima. Esto permitió que Estados Unidos tuviera una prensa colonial libre sin tener que robar la necesidad de papel y libros a Inglaterra. Además, durante el siglo XIX, varios extractos de marihuana y hachís eran de las medicinas más prescritas en Estados Unidos. Su uso medicinal continuó siendo legal durante los años 30 para humanos y desempeñó un importante papel en medicina veterinaria. Los medicamentos elaborados con extracto de cannabis fueron producidos por muchas compañías farmacéuticas y boticarios europeos y americanos. Importante, durante todo este tiempo no se registró ni una sola muerte por medicamentos de extracto de cannabis y mucho menos ocasionaron trastornos mentales. Solo aparecieron efectos secundarios de desorientación e introversión en algunos pacientes que la usaban por primera vez o no sabían cómo hacerlo. Y volviendo al textil, dadas las cualidades de fuerza, suavidad, tibieza, flexibilidad y durabilidad, el cáñamo sigue siendo la segunda fibra natural más usada hasta la década de 1930. Ah, y por si os la habíais preguntado, la fibra de cáñamo no contiene THC. Exacto, uno no puede fumarse su camisa. De hecho, si intentáis fumárosla, de cáñamo o cualquier otra tela, podría ser fatal. En fin, que durante miles y miles de años, en primavera, familias enteras de todo el mundo salían juntas a recolectar, felizmente, los campos cultivados de cáñamo durante el periodo de floración. Sin pensar jamás que un día se prohibiría de la faz de la Tierra para dar vía libre al negocio de los combustibles fósiles y a los productos petroquímicos. La guerra contra las drogas nos prohíbe el derecho de usar y disfrutar las plantas que nos proporciona la madre tierra y que han sido cultivadas desde nuestros ancestros. ¿Por qué? Y con esta pregunta cerramos el capítulo de hoy. Recordad, Podéis escribirnos, mandarnos vídeos con vuestras opiniones, dudas, lo que sea. Esto es un espacio abierto a todos. Así que no os perdáis el próximo capítulo de Informe Drogas.